Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy les traigo un video distinto, un video diferente que tiene que ver con Crypto Cards World, un juego NFT eh, de tokens no fungibles, significa NFT, un juego play to earn, bien, es play to earn, o sea, juega para ganar dinerillo, obviamente, esa es la idea, y muchos de ustedes tal vez se están preguntando por qué estoy trayendo esto al canal, bueno, básicamente porque mi idea es la de poder eh, de alguna forma... Informarlos para aquellos que quieran y les interese Y, y bueno, nada, que, que, que tengan curiosidad por saber Porque me han preguntado ya varias personas Sabiendo que estoy en diferentes proyectos eh, de juegos Play to Earn O sea que en los cuales estoy invirtiendo He invertido bastante dinero Hemos invertido bastante dinero Y eh, nos está dando rentabilidad, bien O sea, si tenés la curiosidad y básicamente... La idea es poder ayudar a alguien, sería un golazo Esto no es un consejo de inversión Yo nunca te voy a decir, poner la plata acá, poné la plata allá Eso ya depende de cada uno Y cada uno hace lo que quiere Yo solamente cuento mi experiencia, cómo me está yendo a mí Y eh, en base a eso Si te sirve, buenísimo Esto es un juego, obviamente, en el cual vos tenés que invertir plata Y lo que se dice habitualmente en este mundo Es que nunca inviertas dinero Del cual vas a necesitarlo luego bien O sea, se supone que tiene que ser algún restito que tengas ahí Y no sabes qué hacer con esa guita Bueno Mm, tal vez esto podría ser una alternativa si es que te interesa. Así como obviamente, si no te interesa, puede que no lo sea. Bien. Eh, yo la verdad es que me estoy metiendo en un montón de proyectos. Estoy. Empecé con. Empezamos con Axi, axi Infinity. Seguimos con PBU. Plant vs Undead <coughs> Después seguimos con eh, Dragonari. Seguimos con Mirfour. Seguimos con Rune. Después seguimos con. Eh, bueno, es que. Ya estamos en, en, en tantos, eh, estamos obviamente acá en Crypto y, y, y pronto se vienen un par, un par de proyectos más que nos gustaría entrar como, no sé, ahí está Binamon, está Battle Hero y hay uno, un par de, de proyectos nuevos que están muy muy buenos, Dragonari también hemos entrado, Overlord también hemos, hemos entrado, eh, así que obviamente ya te digo, cada juego es una inversión y cada inversión es un riesgo, se puede ganar o se puede perder. Por eso hay que estar muy atentos y hay que leer siempre lo que tiene que ver con el white paper dentro de todos los juegos. Esto te va a hacer eh, más o menos entender de qué va cada juego y cómo los desarrolladores de cada proyecto van eh, evolucionando en su, en su juego. Ojo que también es verdad que hay mucho scam, hay muchos proyectos que son mentira y que son realmente eh, eh, se dice scam, que son falsos, ¿no? Por decirlo así. Entonces vos invertís dinero. Eh, crees, crees que, que va a estar bueno y después al final el proyecto se termina derrumbando en tres días, cuatro días y se llevan toda la guita y, eh, o todo el dinero y te quedaste sin nada bien entonces por eso hay que estar plenamente seguro mientras veas siempre el white paper hay que escuchar ideas eh, hay que escuchar videos de los youtubers que tienen contacto con los desarrolladores hay que ver si los desarrolladores de los proyectos hablan, salen, dan la cara nosotros por ejemplo en este proyecto tranquilamente se puede ver la cara de cada uno de ellos y encima este Alex Acecas es un youtuber que acá lo tenemos, ves tiene su canal, se llama Alex Acecas, tiene 42.400 suscriptores y él es uno de los CEOs, bueno ahora se, se acaba de cambiar de puesto pero era uno de los CEOs, es uno de los desarrolladores del juego ahora va a estar en la parte... De lo que tiene que ver con eh, contacto con los youtubers, con los streamers y demás Y eh, nada, para hacer crecer en la parte de marketing, ello, esa parte más que nada Así que bueno, eso, perdón, tuve que hacer un corte porque justo mi vieja me estaba para algo eh, Así que nada, lo que les decía es eso, básicamente eh, Acá tenemos la página que la voy a estar dejando obviamente en, los, en, lo, en la descripción Y eh, este va a ser el juego, bien es como un pequeño pantallazo de lo que es el juego en sí por lo general los juegos NFT no están muy desarrollados y es verdad que hay muchos que son eh, juegos que en realidad no son juegos. No terminan de ser juegos reales. O sea, son como directamente batallas tontas, muy, muy family game, muy de los 80 y no, no hay nada de juego. Y otros que directamente podés hacer todo automático y no jugarlo. Bueno, este sí me interesa porque va a ser un juego posta, un juego real en el cual vas a poder comprar un vehículo y jugar carreras. A medida que juegues carreras vas ganando... Eh, Tokens, y estos tokens, los CARS, los podés ir eh, cambiando en la. después en un mercado por dinero real, ¿bien? Lo interesante de esto es, ¿por cuánto podés ingresar al juego? Bueno, se puede ingresar básicamente como... Como... Tenés, o sea, para resumir, tenés tres formas de ganar dinero en este juego. Stackeando, o sea, haciendo como un plazo fijo, o sea, poniendo tu dinero en una reserva por 14 días. Staking, ves acá. Vamos ahí, y te dice... Que la ganancia eh, por el momento es de 178% de mis 21 scars que yo eh, estaqueé. Bien, eh, entonces está bloqueado. Eh, hasta el día 20, bien, pero después si vos querés sacarlo, podés retirarlo pero con un 12.5% de, eh, de fee se llama como una especie de, de impuesto por retirarlo, si no, si lo dejas 14 días completos, en vez de retirarlo el 20, vas a poder obtener toda tu recompensa completa que eh, 21 más un 178% sería algo así como unos eh, 37 CARS, más o menos o sea, no está nada mal Um, así que está, está muy bien por ese lado Acá te dice el costo de lo que es un CARS Vale 1,57 Hoy en día esto es totalmente volátil Los precios varían de acuerdo a el mercado Y, y digamos Tenés que tener mucho cuidado con ese tema Porque eh, y tenés que, Como les decía antes No tenés que tener prisa bien. Porque si vos compras a 1,57 Y dentro de 3 días eh, Baja a 1,37 Y vos estás desesperado Porque necesitas la plata para otra cosa vas a terminar perdiendo, entonces no te conviene tenés que tener paciencia, tenés que tener tiempo y tenés como les dije antes que tener ese dinero destinado para tenerlo ahí tranquilo como si no lo usaras, bien, como si lo fueras a gastar en otra cosa, bueno, lo dejas ahí y lo invertís acá, por ejemplo en este caso y eh, después obtenés tu ganancia cuando se va a 1.97 o a 2 dólares o a 3 dólares porque ha pasado que hay juegos que se fueron directamente, así como hay muchos que se desplomaron hay muchos también que de 1,57 al momento porque la gente después cuando sale el juego, que todavía no salió, estamos en el momento de, te, de staking, es una, estamos en el alfa recién del, del, del juego en sí, eh, se dispara de 1,57 a 10 dólares, porque la gente quiere comprar, hay mucha oferta, mucha oferta, perdón, hay mucha demanda, mucha demanda del, del token, entonces sube su valor, ¿bien? Eh, y se va a 10 dólares y vos compraste a 1,57, entonces saca la cuenta cuánto vas a estar ganando por cada uno. Eh, bueno, después, eh, como les decía, tenés entonces lo que es el estaqueo el de la moneda, como dice yo, por 14 días y vas a poder estar retirando lo que, las ganancias. Eh, si no, después podés entrar lo que es a nivel farming, que es como si fuera, ellos lo llaman como si fuera mecánico. Bien. Y acá te dice, mira, vamos a leerlo. Si eres propietario de un coche, depende del vehículo que tengas, tendrás una re, eh, retribución por tenerlo en tu garaje. Necesitas mínimo 2 litros de gasolina cada 24 horas para poder farmear. Eh, bueno, pero pará. Esto es si sos... Eh, ¿Cómo se dice? Si sos propietario. Yo quiero buscar si es... Eh, si sos... granjero Que en realidad... Eh, tengo granjero en la cabeza por PBU. Que no es granjero, en realidad. Esto. Los coches tendrán eh, un desgaste, ¿bien? Y vos vas a poder entrar como eh, mecánico. Entonces, vos al... Eh, Reparar el coche de los demás, bien, que están jugando carreras, eh, le cargas gasolina, bien, le cargas gasolina y, eh, y le cargas después y le reparás el vehículo y vas a estar recibiendo, recibiendo RC. Después esos RC los vas a estar por, eh, pudiendo cambiar por diferente, por, por car, quiero decir, ¿no? Por car que es la moneda del juego. Eh, los coches... Precio de compra de una caja herramienta que sirve para reparar el vehículo, los coches tendrán un desgaste durante las carreras. Los mecánicos, por ejemplo nosotros que seríamos mecánicos, no tenemos un coche, pero sí reparamos el coche de los demás y le, le cargamos nafta. Eh, los mecánicos deberán repararlos mediante la caja de herramientas Si no se repara el coche puede sufrir alteraciones durante la carrera Obviamente ningún dueño de coche que pagó, no sé, 180 o 500 dólares Un vehículo quiere perder una carrera porque invirtió plata Entonces obviamente que va a querer y va a necesitar gente como nosotros Que vamos a, a estar reparándoles el vehículo eh, Tenés un 2% de probabilidad de que te dé 170 RC Un 8% de probabilidad de que te dé, o sea vos haces todo esto que te dije de reparar el vehículo y tenés estas probabilidades. 40% de que te toque 60 o 50% que te dé 40 RC. ¿Bien? Y podés usar máximo dos cajas de herramientas por día. O sea que si tenés suerte, vamos a poner un promedio te sacás 120 RC por día. ¿Bien? Y lo de la gasolina también. Capacidad máxima 100 litros, coste, cuesta 70 RC. Eh, el bidón de gasolina. De, de, eso es el surtidor. Tenés dos tipos, surtidor y bidón. El bidón es más chiquito, cuesta 40 y tiene 50 litros. Cuando vos vas a recargar el, la nafta de un vehículo en la gasolina, de 0 a 14 de gasolina es un 100% de probabilidad. O sea, de 0 a 14 litros, vos sabés que ganás 10 sí o sí. De 15 a 29, eh, 60% de probabilidad de tener 5 de RC. 40% de probabilidad es de 7 de RC. De 30 a 50, un 20% de probabilidad de que te toque 4 RC. El eh, 41% de probabilidad de 2 DRC de y el 39% de probabilidad de 1 RC. Bueno, entonces básicamente eh, te dice que podés echar 15 veces al día gasolina, ya sea desde el surtidor o desde el bidón. ¿Ok? Eh, bueno, eso. Y después tenés las carreras en sí, que obviamente eh, se pueden jugar 10 carreras por, eh, por coche premiadas con RC al día. Eh, te dice que vas a ganar o vas a perder trofeos en base a si obviamente ganas o, o vas perdiendo bien. Eh, bueno después te dice que tenés que comprar tickets para poder entrar a, a estas carreras y depende del precio de compra eh, de, de, de, de estilo, madera, bronce, plata oro o master race es lo que cuesta pero también obviamente así también va a ser el, eh, lo que es la recompensa no fíjate que el eh, madera división 4 a 1 O sea, te va dando todo esto, mirá, es un montón Por eso yo les digo, les recomiendo que se lean Bien el white paper cuando vayan a entrar A un proyecto, yo voy a entrar Yo ya de hecho entré Entramos con un amigo Y eh, vamos a meterle power A esto, encima después va a haber Becas, que esto vamos a ver si Con el tiempo, si nos sigue yendo bien Como nos está yendo, me encantaría poder Entregar becas en este canal Voy a tratar de contactar. Eh, a a alex a ver si existe la posibilidad de que nos dé algo como para poder sortear en el canal si es que este vídeo tiene mucha repercusión eh, dice que los usuarios que no pueden permitirse entrar ya sea porque en el futuro el valor de la moneda es demasiado alto como les decía tal vez se va a 10 dólares o a 15 dólares o no se sabe o tal vez muere no se sabe o les gustaría probar de jugar con coches potentes tienen la oportunidad de obtener una beca sistema de becas antes que nada queremos explicar lo siguiente. Al igual que otros jugadores, una persona debe ser manager y manejar becas. Esta forma de becar se realiza alquilando uno de sus coches a una persona en particular o puede colocar, eh, colocarlo de manera pública en el marketplace. Vos lo publicas en el market, viene Pepito y lo alquila, ¿bien? Y te va dando ganancias de eso. La retribución al arrendatario no puede ser inferior al 35% de ganancias. Por lo general en este tipo de juegos Se hace 50 y 50 O puede ser 60-40 Depende, depende de las ganancias Pero más o menos por lo general no sale de ahí Si te quieren cobrar más de eso te están recontra cagando Es así bro eh, Porque el que va a poner el laburo, el lomo de estar sentado Y jugar todas las, bat las batallas iba a decir. <risa> como, como si tuviera una web. Eh, de jugar todas las carreras Va a ser eh, el arrendatario Entonces eh, es medio Es medio cagarlo si lo Le haces menos de 30, del 35% tiene que ser 50 y 50, es lo más justo. total los dos van a tener ganancia y encima el que, el que alquila no tiene ningún tipo de pérdida porque él no arriesga. Él solamente entra, juega con la beca de otro, con el auto de otro y listo. Si el juego se desploma y no existe más el juego, el que pierde es el que puso la guita para comprar el auto. ¿Se entiende? Entonces las becas son muy, muy piolas. Eh, bueno, quiero mostrarles ya directamente lo que es, para no ser el video tan tan largo, lo que es eh, el video que subió Alex, vamos a dejar un like ahí. Con respecto al juego en sí, bien, a ver si lo puedo poner máximo, ahí va Así que sin más dilación me voy a ir de aquí a esta pantallita y os voy a enseñar bueno, como este funciona es el juego. este nuevo circuito dando unas vueltecitas por ahí Vale chicos, esto es, esto es el nuevo circuito que os vamos a presentar Mirad qué auténtica maravilla. Principalmente el Crypto Cars World. Ahí tenéis diferentes cositas. Es una versión muy temprana. Estoy usando el coche de aromas para. hacer Aromas pudir. es otro YouTuber. A ver si me está viendo el vídeo, estamos sí. en el coche de aromas. Esta es una de sus skins. Va a tener más. Pero mirad qué auténtica maravilla. Voy a dar un par de vueltecitas por el circuito para que veáis todo. Yo de verdad no tengo palabras. He estado probándolo un poquito. Está bueno, el juego Con está el bueno. Chico de Unity. Va a estar muy bueno. Esto buena. tiene un rollo cinematográfico que es. Alucinante, yo. O sea, piensen que no. No hay juegos como este realmente en el. No hay juegos como este realmente en los juegos NFT. O sea, tiene una calidad gráfica tremenda y no existe. Este creo que es el más grosso que hay. Muchas cosas por pulir. Le he metido mucha prisa a los chicos para poder sacar todo esto hoy. Ya os digo, es una versión muy temprana. Va a haber muchos cambios, va a haber muchas mejoras. Pero imaginad vosotros corriendo con vuestros. Tenés apoyo. varios tipos de autos. Depende del coche que inviertes. Depende tengáis, de lo que, que sea Básico, clásico, deportivo, superdeportivo. <ríe> Mirad que tenemos una pequeña grúa aquí para recogernos de bueno, la pista. Bueno. Tenemos coches. Mirad. Me parece bestial porque. Me mueve. Eh, cuando tú giras, la cámara. Gira contigo. Y estoy leagando un rollo cinematográfico que parece. Pero bueno, bueno, que chicos, eso, hasta ahí, hasta ahí el video la, de hoy. Eh, moto, si pelo, les interesa esto, de si moto, les interesa en que qué cuánto. proyectos me sigo metiendo, en qué proyectos sigo invirtiendo mi dinero. Mm, tal vez no para que inviertan, pero sí por, porque les interesa. O tal vez. Eh, nada. quieran ver lo que, lo que voy haciendo. En este juego, hoy en día, mira para poder ser, lo que les decía, para poder ser eh, Mecánico, se necesitan. Eh, Vamos a ponerlo acá. Así no me jode. Vamos a, eh, se necesitan 6 cards. Bien. Con 6 cards. Vos vas a poder ser mecánico. Te, te deja entrar. Cuando sea. Todavía no se puede. Porque todavía está el juego. No salió. Bien. Estamos solamente en la etapa de staking. Todavía no salió el juego. Va a salir. Se supone que este mes. O el mes que viene. Pero ya estamos ahí. Eh, decimos entonces que necesitamos 6 cards. 6 cards. ¿Por cuánto vale? Dice ahí. 1.57. Por 1.57. Entonces. Dólares. O sea que con 9.4 Dólares. Vos podés estar ingresando al juego para después ir y obtener tu ganancia. Bien, eh, si sos de Argentina, para que tengas una idea, son 1.752 pesos. Yo no sé realmente si es mucho, si es poco, depende de la economía. si Obviamente si tenés un laburo en el cual cobras 100 lucas por mes, y no sé, depende. O tal vez tenés un laburo que no llegas a fin de mes, es un montón. Entonces... Yo no me voy a meter en ese lugar no, no me interesa meterme en la economía Ni en los bolsillos de cada uno Yo no soy quien Y tampoco soy acá un asesor financiero Ni mucho menos eh, Lo que sí sé Y lo que yo les digo Es la realidad al día de hoy 14 de octubre A, la, a las 14 horas A las 13.30 en realidad A las 13.30 eh, Estaría costando eso Bien Como les dije recién Son 6 cars Por 1.57 9 dólares con 42 es lo que está costando hoy en día entrar a este juego. Que, ya te digo, si después el precio se dispara, va a costar más entrar. Eso también es una realidad. Porque los cars tienen un... Obviamente va fluctuando el valor. Hace un tiempo estaban 3 dólares. En ese momento te costaba 18 dólares entrar. Es un montón. Pero si sigue bajando, tal vez si se va a 1,30. 6 cars por 1.30 Son 7.8 dólares Eso ya queda en cada uno chicos eh, Me están ofreciendo también por suerte eh, Que nos metamos juntos en varios proyectos Así que nada, después cualquier cosa Me lo dejan en los comentarios Tienen mi whatsapp, tienen mi discord me van eh, escribiendo si les interesa algo de esto. Para que les explique un poco más. Eh, y lo hacemos en un video o en un directo. Yo no tengo, no tengo ningún problema. Así que bueno amigos. nada Vamos a ir dejando el video por acá. Espero que más o menos me haya podido explicar. Porque la verdad es que es el primer video que hago en el canal. Con respecto a un juego NFT. Explicado desde adentro. bien Recuerden que tenés que tener una billetera virtual. Que se llama Metamask. Todo lo que necesiten me lo van dejando en los comentarios. Y después lo vamos viendo todo eso. No hay problema. Eh, porque... Cuando metes plata en un juego, lo siento, por el, o sea, lo entiendo perfectamente que te da mucho cagazo, te da mucho miedo, porque es capaz que lo que pudiste ahorrar, o lo que venís ahorrando, o parte de lo que venís ahorrando y no lo querés perder, obviamente, porque nadie quiere perder plata o dinero, entonces se entiende perfectamente y me ha pasado mil veces, me ha transpirado las nalgas porque tenía que hacer una transferencia bastante importante eh, y no sabíamos si había llegado, por qué tardaba en llegar, por qué no tardaba, por dónde, por qué medios, porque hay diferentes billeteras virtuales, entonces nos daba mucho cagas al principio, pero bueno, después ya una vez que te vas metiendo, nosotros arrancamos en julio, eh, esto, el, el primero de julio arrancamos y ya estamos para mediados de octubre, así que más o menos ya estamos empezando a manejar todos los, los diferentes tipos de cripto, así que bueno amigos, nada, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si les interesa, lo voy a subir seguramente al otro canal también, y nada, Cualquier duda, como les dije recién, me contactan y los quiero mucho. Nada, lo hago, sinceramente, ya le digo, acá nadie me pone un centavo, nadie me pone un peso, ni mucho menos. Eh, lo hago simplemente por si puedo ayudarlos, para que ganen unos pesitos extra, buenísimo. Pero recuerden lo que les dije, cada juego es una inversión y cada inversión es un riesgo que asumís. Vos, porque es tu plata, yo no voy a poner plata por vos. Pero vos te jugás con tu plata. Yo les digo lo que yo hice con mis cars. Estos 21 cars que son míos, ¿bien? Entonces, eh, yo me la juego. Después cada uno sabrá. Besos, chicos. Cuídense. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. Mua.